Tú eres buena persona, ¿oíste? Me encanta lo que haces y ese trabajo que estás desarrollando es bien lindo. Gracias por eso. Cometelo todo. Vamos a pasarla bien. Allá en Argentina, nunca ocurren los terremotos, por una sabia razón. Es que ni la tierra los traga. Vende queso. Deseo informarte que de 10 argentinos, 11 se sienten superiores. Todo según estudios de la Universidad de Palermo. Déjame hablarte sobre... ¿Cuál es el mejor negocio del mundo? Se trata de comprar a un argentino por lo que vale, y venderlo por lo que él piensa que vale. ¿Lo captas? Las personas deben ser flexibles y adaptarse por lo menos observemos, tanto el portugués como el español son lenguas que provienen del latín, estos idiomas son bastante parecidos, lo que varias son pequeñas cosas, que una persona con solo prestar atención correctamente consigue dominar el idioma de un modo práctico, pues la destreza en el idioma, se adquiere con mucha práctica más que todo, escuchar y hablar, las complicaciones se las crea uno mismo, porque realmente ellas no existen, para aquel que tiene el poder de decir no, porque decir no, en ciertas ocasiones como para rechazar pedidos de terceros, es una frase liberadora de responsabilidades que no nos corresponden. Por otra parte, cuando se tiene el poder de decir no, a los pensamientos limitantes, se pueden hacer muchas cosas que antes estaban bloqueadas. Ejemplo. Laburar con el área comercial de compra y venta de bienes muebles o inmuebles. Casas y carros. Eso es algo posible. También es posible ofrecer servicios. No hay complicación señores. El orar tres veces al día otorga el poder requerido para vencer en los momentos difíciles de la vida. Precisamos tener comunión con Dios y abandonar lo que obstaculice esa comunión. Si sale hasta laburo de asesor de ventas, promotor, vendedor, recepcionista, vigilante, o de lo que sea, eso se hace. Si lo que toca es taxear o vender hamburguesas, échele bola. Cuando agarres el empleo que sea, vas a poner todo de ti trabajarás como se debe y darás el mil ciento. El dinero está en la calle, lo que hay es que buscarlo de buena manera, honradamente. Lo que es tan mal es robar. Así que no hay problema en desarrollar cualquier laburo. Antes de acabar esto, quiero informarte sobre la semejanza entre un argentino humilde y un superhéroe. La semejanza es que ninguno de los dos existe. Y ahora la diferencia entre los argentinos y los terroristas, es que los terroristas tienen simpatizantes. Esto está fundamentado en que en Argentina han subido los casos de parto prematuro, porque ni las madres argentinas los aguantan nueve meses adentro. Todo es broma, la única verdad es que, como la carne argentina es la mejor del mundo, comerse a una mina argentina es una experiencia genial.